Bueno, pues quiero en primer lugar dar la, la bienvenida a todos, a todo el equipo de Microsoft que ha organizado este evento y darle las gracias porque lo haya elegido precisamente nuestra universidad para llevarlo a cabo, Paloma, Diego, Alberto, Belén, también a Mark Fitzsimons, especialista en Azure para Educación de Europa Occidental, también a los representantes del Parlamento Europeo, a Hugo Córdoba, que luego nos explicará cuál es la estrategia de la Unión Europea en este tema de inteligencia artificial, es un tema importante y que luego se traslada efectivamente a, a las iniciativas que toma también el Gobierno de España, las empresas, empresas amigas, colaboradoras, Vortex y también a los investigadores de otras universidades, de la Universidad Complutense, representantes de la Universidad Politécnica de Madrid, eh, que es mi alma mater, también estuve allí unos años disfrutando en la Escuela de Ingenieros Industriales. Eh, bienvenidos a todos los investigadores de las universidades y agradecer el esfuerzo de los organizadores. Se ha convocado este evento con, con poco tiempo y se ha hecho un esfuerzo importante. Y bueno, también a los equipos de la casa, a Eva Ramón y a los... Eh, a las personas que trabajan en el Vicerrectorado de Innovación, de Calidad y Transformación Digital. A lo largo de esta mañana, pues veremos, eh, además del de planteamiento estratégico de la Unión Europea, pues el, el, el programa se centrará en la plataforma Azure de servicios de Microsoft, de servicios para eh, la gestión de la empresa, servicios en la nube, que integra soluciones para aspectos que forman parte del futuro y del presente, ¿verdad? como inteligencia artificial y aprendizaje automático, realidad mixta, internet de las cosas, blockchain, que es algo que abre eh, posibilidades a veces incluso inquietantes de desarrollo futuro, soluciones también de movilidad, comercio electrónico, etcétera, temas también que forman parte ya de, de, la, de las aplicaciones actuales. La verdad es que es difícil distinguir qué son aplicaciones del futuro, qué es el futuro y qué es el presente. ¿verdad? Yo recuerdo que hace años uno se sentía muy cómodo con la definición de Woody Allen en la que decía que, que le interesaba el futuro porque era el lugar en el que pensaba pasar todo el resto de su vida y entonces uno cuando oía eso se sentía como muy confortable y muy cómodo porque bueno, el resto de su vida era algo que iba a ir viniendo poco a poco y, y bueno, ya, iríamos, ya iríamos dándole curso al tema, ¿no? pero la verdad es que las cosas se han acelerado y el futuro efectivamente ya no es lo que solía ser, que es la frase, como sabéis, eh, bueno, pues que eh, se acuñó en el tránsito del, del siglo XIX al XX por Paul Valéry, que estaba siendo el hombre, el poeta francés, un poco agobiado por la velocidad a la que se producían los cambios en aquella época, pero incluso esa situación pues ya queda desfasada y uno no tiene más remedio ahora que apuntarse a la versión de Einstein, que dice que no piensa nunca en el futuro porque, porque llega muy pronto, ¿verdad? Entonces, no, no hay distinción ya prácticamente entre. entre el futuro y el presente. Ese es un acercamiento muy sabio de, de Einstein, que era un hombre eh, bueno pues que conocía también la relatividad del tiempo y del espacio, porque el futuro de estas aplicaciones depende también de en qué lugar del planeta se encuentre uno. ¿Verdad? Bueno, pues estas tecnologías que hoy se van a contar aquí son el futuro y son el presente y, bueno, afectan y van a afectar cada vez más casi a cualquier profesión y a cualquier actividad. Y prueba de ello, pues efectivamente, es el posicionamiento de la Unión Europea, Esa, ahora nos van a hablar con más detalle de eso, la comunicación de la Comisión al Parlamento en abril de 2018, Inteligencia Artificial para Europa y el el consiguiente plan coordinado para la inteligencia artificial. En ese documento de la Unión Europea se dice que, como lo fueron la máquina de vapor o la electricidad en su día, la inteligencia artificial está transformando nuestro mundo, nuestra sociedad y nuestra industria. Se produce ahora mismo la convergencia de una enorme capacidad de procesamiento, una enorme disponibilidad de datos cada vez más importante y unos avances en algorítmica que han convertido a la inteligencia artificial en una de las eh, tecnologías más estratégicas del siglo XXI. En este documento de la comisión se menciona también la necesidad de fundamentar las políticas de respaldo a las nuevas tecnologías en valores, y este tema es importante, de forma que la inteligencia artificial se utilice para ayudar a las personas y a la sociedad en su conjunto, es decir, inteligencia artificial centrada en las personas, podríamos decir. Esa es también la iniciativa y el planteamiento de algunos institutos en la Universidad de Stanford y también aparece en el estudio que precisamente Microsoft ha encargado a la consultora de ahí sobre inteligencia artificial en Europa, perspectivas para 2009, para 2019 y más allá. ¿Eh? Y más allá de 2019 me hace gracia a mí esto de, del más allá. ¿no? Entonces, en estos documentos se menciona un acercamiento sostenible a las tecnologías con un nuevo uso de, de este concepto de sostenibilidad, no exactamente vinculado al medio ambiente como venía siendo tradicional, sino con un contenido de sostenibilidad social y de sostenibilidad ética. El nuevo paradigma tecnocrático, poderoso, transformador y disruptivo Incluye también el riesgo de excluir a muchas personas y por eso en todo el impulso político a la inteligencia artificial pues aparece con, con insistencia este tema de la sostenibilidad. Esto es una universidad. En las universidades bueno, tenemos una responsabilidad múltiple en la educación superior y en la relación con este asunto. En primer lugar, formar naturalmente, sin concesiones, a nuestros titulados en todas estas tecnologías y yo diría los titulados en todas las áreas, no solamente las propias de ingeniería sino y de empresa, que podrían ser las más cercanas, sino también en las áreas humanísticas o en las áreas de formación en salud, medicina, enfermería... En comunicación, por supuesto, es un sector que se está viendo enormemente eh, transformado por, por el uso de la, eh, por, por la transformación digital, el proceso de digitalización de la sociedad y por sus aspectos éticos. Estamos viendo... Eh, desgraciadamente como la mentira, las fake news, se utilizan bueno, de forma sistemática por algunas entidades de comunicación, por algunos medios de comunicación. Pues, en primer lugar, responsabilidad de la universidad formar a los titulados en tecnologías. En segundo lugar, que esa formación eh, puramente tecnológica que les capacite para trabajar donde, en el entorno en el que van a desarrollar su actividad, se complemente con una formación humanística y que se ponga el acento también en el espíritu crítico, que es propio de la institución universitaria. En tercer lugar, en cuanto a la investigación propiamente, que todas estas áreas emergentes de investigación, por ejemplo, los aspectos jurídicos en el mundo del derecho o, o en los temas eh, éticos, el análisis y la, la disección ética, pues forme parte también de la investigación, son áreas emergentes de investigación y luego también naturalmente aprovechar la inteligencia artificial como herramienta para la investigación en cualquier otra área como pueden ser pues, los temas pues, de antropología, de humanidades, de historia, del pensamiento, etcétera etcétera Y en ese sentido en nuestra universidad pues, estamos alineando también a, a los humanistas que investigaban y trabajaban en los planteamientos más tradicionales para que empiecen a acercarse a los temas de inteligencia artificial. Bien hemos hablado de la estrategia europea, también hay una estrategia española y un documento también generado por el gobierno de España que vuelve a incidir nuevamente en las ideas anteriores de sostenibilidad, transferencia a la sociedad y ética en el uso de las nuevas herramientas tecnológicas. Esta estrategia española para la inteligencia artificial realiza una serie de recomendaciones, vamos, estrategia. El documento previo de estrategia tiene que continuar desarrollándose y profundizando, y profundizando más, ¿verdad? Pero las recomendaciones que este documento inicial del gobierno de España eh, realiza son... En primer lugar, aprovechar la inteligencia artificial para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas, los que conforman la Agenda 2030, el fin de la pobreza, el hambre cero, los objetivos de salud y bienestar para todos, educación de calidad, igualdad de género, acceso y uso inteligente de los recursos del agua… ...la disponibilidad del agua, reducir las desigualdades, etcétera Es decir, que aprovechemos el impulso a la inteligencia artificial para conseguir esos objetivos. Nuevamente volvemos a los conceptos de eh, sostenibilidad. También... La posición del Gobierno de España habla de implementar actuaciones que impulsen la transferencia de conocimiento al entorno socioeconómico. Sabéis los investigadores que este año se han lanzado las convocatorias de reconocimiento de sexenios por transferencia. Cada vez se pone más acento en transferir a la sociedad, ayudar a la sociedad, ayudar a las personas. Se habla también de en la estrategia española de un uso óptimo de los datos abiertos y... Eh, bueno, de la necesidad de adaptar y mejorar las competencias en todos los niveles del sistema educativo y aquí nuevamente aparece la responsabilidad de que a nosotros nos toca como institución de educación superior de formar en competencias específicas para todo este mundo de tecnologías que se acercan. Bueno, y la Universidad Francisco de Vitoria, eh, ¿tiene una estrategia también para inteligencia artificial o no? Bueno, pues al menos tenemos desde luego una actividad ya desde hace bastantes años, hay que mencionar el CIEC, nuestro Instituto de Investigación Focalizado en Inteligencia Artificial, el Centro de Innovación Experimental del Conocimiento, el doctor Álvaro García Tejedor lo puso en marcha hace ya pues, como 10 años y desarrolla pues, numerosos proyectos de investigación específicamente en el área de inteligencia artificial, el Aula Habanade, por ejemplo, de investigación en inteligencia inteligencia artificial, que aplica técnicas de aprendizaje profundo, de deep learning, proyectos y acuerdos también con empresas del sector de salud. Nuestra universidad tiene dos mil, más de 2.000 alumnos en áreas de salud, de medicina, enfermería, fisioterapia, etcétera, etcétera, etcétera, con, con unas facultades ya eh, muy consolidadas y hay un enorme interés por parte de las empresas del sector salud por los temas de inteligencia. Articipi artificial. Trabaja también el CIEC en organizar eventos de inter interdisciplinariedad, ¿eh? la colaboración con las demás facultades, con los demás ámbitos de conocimiento, con humanidades, como he dicho antes, con salud, con industria, movilidad, con smart cities. Eh, es importante, como siempre lo es en investigación, buscar espacios interdisciplinares para investigar. Y yo desde aquí invito a todos los asistentes investigadores de distintas universidades a colaborar eh, con nosotros en estas, en estas eh, áreas. decir, que estamos contratando investigadores a tiempo completo, por cierto, si conocéis a alguien, eh, investigadores en las áreas de inteligencia artificial, doctores, estamos invirtiendo fuertemente en reforzar los equipos en, en ese área. En cuanto a la oferta académica, bueno, pues tenemos una desde hace años ya ingeniería informática, con títulos propios en ciberseguridad, hacking ético y robótica, un máster universitario oficial en Deep Learning, ¿Eh? denominado exactamente Máster Universitario en Desarrollo de Soluciones de Mercado Basadas en Aprendizaje Profundo. No sé si eso tiene algo que ver con la Microsoft Azure. ¿eh? ¿Eh? Un máster en Dirección Comercial, Marketing Digital y Big Data. Un programa superior en Innovación, Transformación Digital y Big Data. Y este año, y luego nos contarán con más detalle, ponemos en marcha un título propio en Humanidades Digitales, e inteligencia artificial. Los temas de antropología, ética, etcétera, etcétera, bueno, pues historia del pensamiento y demás tienen mucho que ver, tienen mucho que mejorarse y beneficiarse con las herramientas de inteligencia artificial. Ese es un, un enfoque absolutamente, bueno, pues novedoso que combina cosas que aparentemente pudieran estar alejadas, pero que creo que es eh, importante que colaboren las humanidades ...y la inteligencia artificial, las humanidades y todo el movimiento de transformación digital. Las humanidades son digamos, el área digamos, con más relevancia y con más presencia tradicional en la Universidad Francisco de Vitoria. Tenemos también un, un doctorado específicamente de eso. Tenemos grados de cuatro años en ciberseguridad, grado de cuatro años en business analytics, por lo tanto un posicionamiento desde hace ya muchos años de la Universidad Francisco de Vitoria en estos temas de transformación digital y de inteligencia artificial. Este año lanzamos también el grado en ingeniería matemática. De toda este, esta actividad docente e investigadora pues vamos consolidando los claustros de profesores y los grupos de investigación. La Universidad Francisco de Vitoria cumple este año 25, su 25 aniversario, es ya una de las mayores, no la mayor, pronto lo será, Universidades Privadas de Madrid, ¿eh? es la que más está uh, creciendo y nos integramos en un grupo de 12 universidades en México, Chile, Italia, en España y en Estados Unidos. Tenemos una Facultad de Ciencias de la Salud con 2.000 alumnos, más de 2.000 alumnos también en programas de posgrado y estamos naturalmente encantados de acoger este tipo de actividades y también nos ofrecemos, desde aquí yo lanzo la oferta para colaborar en investigación. En proyectos conjuntos, con empresas, con universidades, con institutos de investigación, tanto en el ámbito nacional como en el europeo, en temas de salud, de ingeniería STIC, por supuesto, e industriales. Tenemos un centro potente en automoción y en movilidad, pero también, como he dicho, en humanidades o en eh, comunicación, en humanidades que pueden ser, a lo mejor, eh, enfoques complementarios y que pueden encajar muy bien con proyectos que ya están en marcha o con iniciativas que ya están en marcha en otras universidades que se habían focalizado antes más en los aspectos tecnológicos de la transformación digital y de la inteligencia artificial. Y dispuestos también a colaborar naturalmente en acciones de formación en distintos ámbitos, eh, vincular empresas, a, por ejemplo a nuestro máster en Deep, deep Learning, eh, eh, organizar eventos como, como este naturalmente. Así que, bueno, pues queda ahí esa disposición y nada más. Reitero la bienvenida a todos. Muchas gracias por asistir y por eh, colaborar y, y ayudarnos a poner en marcha este tipo de, de eventos aquí. Y estoy seguro que va a ser un programa muy provechoso a lo largo de, de toda la mañana. Nada más, muchas gracias. Hola, mi nombre es Paloma Fra. He trabajado con. Casi la mayoría de vosotros a lo largo de estos años, desde, desde la época del primer, desde el séptimo programa marco. La Universidad Francisco de Vitoria, Vortex y ahora mismo me han dado un trabajo, un reto, que es montar la oficina de proyectos europeos de Microsoft. Que, eh, una de las, en primer lugar, me gustaría dar las gracias a la Universidad Francisco de Vitoria por permitirnos hacer este, este taller. Quiero que sepáis que este taller es la primera vez que tiene este formato. Eh, el, el formato va a consistir en lo siguiente: va a consistir en la presentación, propiamente lo que es el taller, y después a las seis, un evento de networking. Un evento de networking como se hacen en, en las convocatorias europeas. Os contaremos un poco las, las diferentes goals que hemos identificado y cómo podemos actuar. Uno de, mis trabajos, eh, uno de mis trabajos en esta nueva OTRI, que tiene otro nombre, pero es una OTRI de una universidad, es realizar estos talleres y otro es apoyar sobre todo a los investigadores que quieren hacer temas de inteligencia artificial, Deep Learning, en todo el tema de H2020, Horizon Europe y las futuras convocatorias y las futuras calls que va a haber con Digital Europe, Connecting Europe, y iba a decir and songs y todas las demás que tienen que ver con inteligencia artificial. Eh, no os quiero entretener más, ya sabéis lo que es, bueno, ya los que me conocéis ya sabéis a lo que me dedico, puro Europa, y ya les doy el paso, primero, bueno, dar las gracias a todos por haber venido y luego dar el paso al Parlamento, para que nos ayude a entender esta nueva estrategia Inteligencia Artificial Made in Europe, que es diferente, diferente a la americana y a la china. Muchas gracias. Yo voy a hablar con, con esto. Bueno, pues buenos días. Quiero agradecer en primer lugar a la Universidad y a Microsoft por, por llamarme, por estar aquí. Vamos a pasar un, un tiempo Juntos, y os quiero contar un poco qué es lo que se está cociendo en Europa. ¿Por qué? Pues porque va a tener un impacto en, en vuestro trabajo en el futuro también. Porque de ahí viene la financiación de los programas europeos, vienen también los reglamentos que van a, a, a regular la manera en cómo la inteligencia artificial se va a implementar en Europa. Bueno, voy a decir quién soy yo primero, a lo mejor. Mi nombre es Hugo Córdoba y trabajo en la Administración del Comité Parlamentario ITRE, que es el que se encarga de investigación, de industria, de energía eh, y también temas de telecomunicaciones y digital. Y en concreto yo estoy especializado en la parte más digital, políticas digitales, y he, estado, he sido responsable del último informe que ha hecho el Parlamento sobre eh, inteligencia artificial dando una, una visión eh, de 360 grados sobre cuál es eh, la dirección política que se le quiere dar. Quiero saber primero, que me gustaría preguntar quién de aquí sabe cómo funciona Europa. Tres, cuatro, cinco. Voy a pasar entonces un poco de tiempo, muy corto, pero dar un breve repaso de cómo funcionamos para que se entienda mejor por qué hacemos lo que hacemos. Ahí vais a ver unos slides, eh, pero vamos a intentar hacerlo lo más o menos posible. Eh, entonces voy a presentar primero cómo funcionamos. En segundo, eh, todos los trabajos que se han hecho respecto a inteligencia artificial. Y en tercero, vamos a detenernos un poco más en, eh, detalladamente en lo que es la última estrategia que se ha, que se ha publicado. Aquí veis, eh, está en inglés, pero es un mapa de cómo funciona Europa. Es bastante esquemático. Eh, como veis, es, eh, tiene cierto grado de complejidad. Igual necesitamos inteligencia artificial para entenderlo mejor. Porque además de esto, hay también las, las partes que no son oficiales y es bastante complejo el Parlamento. El rol que tiene eh, son principalmente tres roles que, que van, a, que van a, a, a tener. Y aquí lo que quiero, en este slide, lo que quiero significar sobre todo es que el Parlamento y el Consejo de Ministros están en igualdad de, de, de, de fuerzas y de condiciones eh, desde el, el último tratado. Y esto eh, influye mucho cuando se negocian eh, los programas y se negocian las regulaciones. Si tenéis esto de este slide es suficiente, si luego alguien tiene interés, por supuesto, podemos, podemos verlo más en detalle. Entonces, ¿qué son los trabajos? ¿Cuál es el, el poder que tiene el Parlamento? Pues es el poder de co-decisión, hacemos las leyes, eh, las adoptamos conjuntamente con el Consejo, también aprobamos los presupuestos conjuntamente con el Consejo, estos dos puntos son muy importantes para vosotros, también tenemos un control sobre el Ejecutivo, vamos a la, la Comisión Viene al Parlamento a dar explicaciones de cómo está haciendo el trabajo. Y en último lugar es el trabajo no legislativo, donde el, el informe del que hemos hablado antes eh, se, está marcado ahí y que sirve para darle el impulso político al trabajo de la Comisión. Porque el, la Comisión es la que va a proponer va a hacer las propuestas legislativas y de los programas también. Entonces, en ese contexto, eh, por supuesto, tenemos varias comisiones parlamentarias, 20 en concreto, y en puntos rojos no vamos a mirar en detalle, pero solamente quiero que veáis que hay muchas comisiones parlamentarias que se interesan a la inteligencia artificial. La inteligencia artificial eh, desborda eh, lo que es eh, el trabajo de ninguna, de toda, de, de una comisión en particular, porque afecta a tantas políticas y tiene tal potencial de, de, de cambiar la sociedad que al final. Eh, muchas comisiones parlamentarias están eh, eh, interesadas y trabajan en ello yo trabajo en ITRE la que está ahí que se llama Industry Research Energy pero por supuesto el trabajo se realiza en comparación con las otras comisiones, comisiones parlamentarias y, y esto eh, permite que el resultado sea balanceado eso le va a pasar porque no es muy es demasiado detallado eh, pero vamos a ir aquí el trabajo del parlamento, vais a ver, eh, se, se divide en dos partes ¿Cómo, cómo trabaja, es a nivel político que van a dar las direcciones, son las, las grandes ideas donde queremos ir y hay un nivel técnico donde se van a redactar los textos que finalmente van a, van a ser los que van a impactar eh, eh, a, la, a la Unión Europea, a la que los Estados miembros deben seguir y así eh, en cascada hacia el resto de la sociedad. Eh, pero esto no se trabaja en nada, Ahí tenemos unos servicios de, de investigación propios, que es el STOAM, los departamentos temáticos que también encargan estudios eh, científicos, económicos, etcétera, a, a, a investigadores externos y luego tenemos un trabajo importantísimo de los lobbies, yo sé que los lobbies en algunos países eh, tienen muy mala prensa, es algo como muy malo, pero para la gente que está en Europa es algo muy bueno porque es lo que nos permite estar en contacto con todas las partes interesadas. El lobby no es solamente eh, las grandes industrias, son los consumidores, eh, son los investigadores, todo el mundo eh, que tiene un interés eh, está representado en Bruselas y podéis creerme que se les escucha a todos y se intenta contrabalancear eh, los diferentes poderes. Y Es una fuente de información esencial porque ningún parlamentario puede conocerlo todo. Ningún eh, eh, administrador de la comisión puede conocerlo todo. Y este trabajo de ir a buscar la información donde está y de buscar las sensibilidades de la gente es importantísimo. Y quiero remarcarlo porque es algo que no siempre eh, se sabe. Entonces, todo este rollo se resume en tres cosas que tenéis que saber. Uno, los informes de propia iniciativa dan un impulso político y el informe que hemos hecho eh, va en ese sentido y es muy relevante ahora porque la inteligencia artificial está en el tope de la agenda política ahora mismo y además tenemos las elecciones para, eh, para el Parlamento Europeo el próximo fin de semana y ahí, de lo que salga ahí se va a decidir eh, qué dirección se va a dar. Así que aprovecho para, para realmente deciros que es importante eh, las elecciones eh, al Parlamento Europeo porque influyen, realmente influyen en, en el futuro. Un dato nada más, eh, el 80% de las legislaciones que se hacen en España provienen de directivas o de reglamentos europeos. O sea que el impacto es brutal a pesar de que desgraciadamente en el debate no se, va, no se refleja este, este hecho. La legislación, que vamos a revisar un poco también lo que, lo que se ha hecho hasta ahora, son la regulación pero también son los programas europeos que van a financiar a los investigadores, que creo que es de altísima relevancia para vosotros, y también los presupuestos donde se decide cuánto dinero se va a asignar a cada partida. Bueno, entonces, ya vamos a ver ahora qué es lo que hemos hecho hasta ahora eh, en este marco. Eh, como he dicho antes, eh, los, cuando el Parlamento trabaja, no trabaja en la nada. Ya hemos hecho, he presentado aquí unos pocos estudios que se han hecho, aparte de eso hay análisis de profundidad, hay briefings, hay un montón de material que está disponible para todo el mundo. Eh, y quería mencionar esto porque se ve que hay dos momentos en esta última legislatura que han, que han sido importantes, 2015-2016, donde curiosamente la inteligencia artificial se ve como un añadido a la robótica y luego en el 2018-2019, donde se invierte un poco el rol, la inteligencia artificial se ve que ha tomado mucho más envergadura y se entiende la inteligencia artificial y la robótica como un anexo. Yo no estoy aquí para hacer una discusión filosófica de cuál es la parte, cómo es mejor o peor, pero bueno, os muestro un poco cómo, va, cómo evoluciona el pensamiento en el Parlamento. El primero, que es muy importante, fue el de eh, las leyes civiles sobre robótica. Entonces, ya se ve que hay una preocupación de anticipar. ¿Por qué ya en el 2016? Pues ya se empieza a hablar de inteligencia Artificial y se sabe que el legislativo, es desgraciadamente, tiene, toma tiempo. Hacer una legislación puede tomar, desde que el, la Comisión empieza a pensar que hay, hay que hacer algo, puede tomar unos tres años, más o menos. Tres años en la evolución tecnológica es demasiado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Intentamos anticipar las necesidades y intentar legislar desde los principios antes que desde las particularidades de cada, de cada tecnología. Y a partir de los principios, si luego hace falta eh, precisar más, se puede hacer nueva legislación. Eh, Veis entonces que los temas pues, son eh, la, la eh, legislación sobre robótica, eh, el transporte, que es muy importante, cómo vamos a hacer que Europa sea líder, eh, los aspectos éticos y eso veréis que después que es fundamental para Europa es fundamental y luego también un tema que está ahora más en boca con las elecciones que es el tema de, de los fake news, la desinformación eh, bueno también se han hecho grupos de trabajo aquí presento unos cuantos no hace me voy a detener mucho en esto hay multitud de encuentros con investigadores, con empresas eh, todo esto es para deciros que realmente es un trabajo que se toma muy en serio y que se intenta eh, eh, alcanzar eh, todo el conocimiento que se pueda tener para, para elaborar eh, el trabajo del Parlamento. Quiero presentar entonces eh, tres eh, informes, que estos son los que hacen el impulso político. El primero es el Civil Law uh, Rules on Robotics, eh, en el que se publicó en el 2016. Este ya eh, empieza a hablar del tema, es, incide mucho desde el principio en el tema ético, muy importante, y en el tema de responsabilidad civil. Son los dos grandes pilares de este, de este eh, informe y ahora ya, gracias a ello, el, eh, la Comisión está ya preparando un, una nueva regulación en tema de responsabilidad civil que puede afectar a la robótica. Y luego tenemos una, una política industrial eh, para Europa en el de la robótica, que es el que yo he estado eh, siguiendo y que, y que se ha publicado este año, que lo voy a explicar con más detalle después. Y luego hay, hay otras donde aparecen pongo aquí un ejemplo porque es en todas partes la inteligencia artificial aparece eh, cada vez que hablamos de política industrial cada vez que hablamos de transformación digital aparece siempre siempre recurrente y es un tema de gran preocupación para nuestros políticos eh, en temas de legislación presento aquí los programas que van a tener más influencia en la inteligencia artificial que quiero informaros que ya la negociación eh, no está terminada se ha, dejado, se ha dado un acuerdo a lo que es el texto y se han dejado entre paréntesis para negociar las cifras. Cuánto dinero va a ir a cada, partida, eh, a cada partida de investigación o de inversión. Y esto va a ser el nuevo parlamento que lo va a decidir con el nuevo consejo. Y ahí se, dirá, se verá cuánto dinero se va a, a destinar a la inteligencia artificial. Tú hablabas de 9,2 billones de euros sí, pero en, una de en una de las políticas. Yo creo que estamos hablando, en el último papel que he leído, de 20 billones de euros que se quieren invertir en actriz artificial. Y diréis, ¿20 millones es una barbaridad? Pues sí y no. Si miramos como lo que invierte Estados Unidos y China, eh, pues nos quedamos atrás todavía. Pero aún así ese es lo que podemos hacer y, y es lo que han acordado y tenemos que trabajar con, con estos miembros. Eh, entonces hay programas para investigación. Va a haber programas eh, que es el horizonte de Europa. Programas para pasar de la investigación hacia la implementación, que va a ser eh, Digital Europe y también va a haber programas que van a ser que en vez de dar fondos van a hacer préstamos o métodos de financiación, que es el, el InvestEU. Todo esto está eh, eh, a punto de, de ser aprobado con la nueva Parlamento, imaginemos yo creo que antes de final de año si todo va bien podemos tener estas, estos programas ya cerrados y aprobados y luego tenemos también he puesto un ejemplo otros programas que van a ayudar a, a la inteligencia artificial por ejemplo el high performance computing que es una una, eh, una eh, partnership eh, un partenariado público privado eh, en temas como big data en high computing todo esto son bases que permiten a la inteligencia artificial también desarrollarse en tema de legislación per se, hoy en día no hay una legislación eh, específica sobre inteligencia artificial. Esto eh, es demasiado prematuro. Pero he prestado aquí tres eh, legislaciones que sí tienen eh, una gran influencia. Una, eh, las dos, bueno, eh, dos, las dos primeras sobre el dato, porque efectivamente sin dato eh, no se puede tener inteligencia artificial. Y entonces tenemos una que limita el acceso a los datos, que es el, de, el, de, el GDPR, de protección de, de datos personales, pero tenemos otro que intenta eh, favorecer el, el intercambio de datos, que es el free flow of non-personal data, y con un importante eh, aspecto sobre cómo los datos que se generan en el servicio público se ponen a disposición de nuevo hacia la industria y hacia, y hacia los europeos para que puedan aprovecharlo y crear a partir de ahí, sus propias eh, aplicaciones. Eh, el último, esta es una legislación que no es muy conocida, eh, me parece, pero que tiene gran importancia, y lo pongo aquí porque es eh, mi conocimiento la primera vez que se intenta regular cómo funciona un algoritmo, y en, ese, y en esa regulación hay un artículo sobre los rankings, y que va muy dirigida a Google, eh, de, sobre cómo se puede hacer, y cuáles son los niveles de transparencia, de cómo se realiza un algoritmo que tiene una influencia sobre la vida de las personas y creo que, que es importante mencionarlo porque no es, no es sobre inteligencia artificial per se pero es un, un primer paso que se da sobre la regulación de algoritmos. Bueno, la comisión ha preparado también una cantidad de documentos que las dejo ahí para si algún día lo queréis ver, tenéis que buscar referencias eh, también impresionante eh, has mencionado antes eh, el, el eh, European Perspective, creo que es el que decías de referencia, y son muy buenos, eh, son muy buenos eh, documentos para ver por dónde van a ir los tiros, y los dejo ahí por referencia, yo luego, eh, los, el PowerPoint está a disposición, si luego lo queréis, lo podéis conseguir. Bueno, quiero un, un, detenerme un segundo sobre qué es inteligencia artificial, porque en el Parlamento no está muy claro tampoco no sé si está muy claro para todos los presentes, pero eh, al principio pensamos que es un algoritmo, luego se ha ligado mucho con la robótica, eh, incluso se ha ido a hablar de... ha preocupado mucho sistemas de, de mejoramiento de personas con eh, dispositivos inteligentes que están embebidos, no sé si se dice embebidos, en, en, en las personas y qué efecto puede tener esto y qué son las preocupaciones. Eh, fuera como fuere, creo que son sistemas que pueden tomar decisiones de manera autónoma, creo que sería la definición que más ha calado en el Parlamento Europeo. Luego, imagino que luego la universidad retomará estos términos, los refinará y el Parlamento se seguirá pues, cuál es el, el, el, el consejo científico que nos den. Eh, ¿Por qué ahora es tan importante? Pues eh, también lo has mencionado tú antes, estamos en un momento donde eh, la confluencia de cómo evolucionan eh, lo, eh, la cantidad de datos disponibles, la generación de datos, eh, los algoritmos nuevos han permitido que ya se puedan hacer cosas muy interesantes y que tienen un impacto. Y esto crea eh, pues mucha esperanza. La verdad es que mi presentación no voy a incidir mucho en sobre los aspectos positivos, porque eso es, es la parte fácil, pero también crea ciertos miedos y ciertas eh, eh, eh, sí, preocupaciones, eh, sobre todo, con el hecho de que el Deep Learning nos dice, no, es que esto es una caja negra, no se sabe qué pasa aquí, aquí metemos unos datos y nos salen unas respuestas y, y, y entonces sabemos que es lo mejor, pero no sabemos por qué. Esto ha preocupado mucho a los políticos y vais a ver después que se hace incidencia sobre cómo mejorar la transparencia de los algoritmos y la toma de decisiones y cómo se pueden, si las decisiones eh, se pueden apelar o cómo es que se puede hacer si una persona se siente discriminada o se siente que una decisión tomada por una inteligencia artificial eh, la afecta de manera negativa. Esto ha sido muy importante y ha sido fuente de preocupación. Eh, bueno, y también miramos con, con cierta preocupación también, o no preocupación o no, que otros países, otras regiones están invirtiendo muchísimo en inteligencia artificial, pero con unos modelos muy distintos. En concreto, China y Estados Unidos eh, son los actores más importantes, Rusia también tiene un cierto rol y, y no son países que tienen el mismo modelo que nosotros, y entonces va a haber ahí una confrontación de modelos a nivel eh, global. Entonces, ¿cuáles son los objetivos políticos del Parlamento que ha expresado? Pues dentro de ese papel que no... Hay que organizarlo un poco para entender cómo, cómo es, cómo, qué es lo que quiere decir, porque es verdad que el Parlamento no, en Europa no siempre nos expresamos con toda la claridad que nosotros deseábamos y esto es un punto que debemos mejorar y espero estar aquí también para eso. Queremos evitar o reducir los riesgos asociados, que los vamos a ver después, impulsar el liderazgo tecnológico-industrial europeo y, y con nuestros valores, porque eso es lo importante, no queremos ser líderes solamente por ser líderes, es ser líderes para que no nos impongan una inteligencia artificial que esté en, en, en confrontación con la manera en que nosotros queremos vivir y por supuesto también usar el modelo se pueda exportar. Entonces, eh, en este documento se riesgos, se... si muy mal de tiempo me dice si voy acortando ¿eh? Eh, eh, entonces una de las preocupaciones es el empleo, para los políticos esto es fundamental porque eso significa un impacto directo Bueno, o se en empleos, se crean empleos, no, nadie sabe cuál va a ser el efecto neto de, de esto pero aunque creen en empleos va a haber un periodo largo de transición antes de que estos empleos se puedan generar y haya la gente con la capacidad eh, los skills para, para poder eh, cubrir estos empleos. Entonces, esto es un freno y, y es, de, es, muy, es muy preocupante. Es muy preocupante para los políticos y entonces ahí hay una gran incidencia en qué vamos a hacer con este tema. El Parlamento no propone una solución a este estadio, sino que simplemente dice: atención, vamos a tener que tener programas de educación, de, de, de adaptación para los trabajadores y, y lo pone la primera. O sea que. Para mí, creo que eso da un señal muy fuerte sobre eh, que, hay, que hace falta tener cerrar políticas sociales, posiblemente a nivel europeo también, para poder contrarrestar y, y, y que, y que este efecto y que todo el mundo se pueda sumar al carro de los beneficios de la inteligencia artificial. El segundo, eh, que también sale constantemente, es el derecho a la privacidad y a los derechos humanos y esto está en relación con la ética, y que vamos a machacar de nuevo más tarde sobre el tema de la ética, porque es fundamental. fundamental. La desigualdad económica también es un tema que ha salido, como eh, la posibilidad de que las, las compañías que desarrollen una inteligencia artificial más avanzada van a poder disponer de más datos, y van a poder, se eh, está de que se crea una especie de monopolio natural, donde... Eh, la concentración de poder eh, puede ser demasiado fuerte y crear desigualdades de poder y económicas. Y también en la misma línea, ¿qué pasa con eh, gente que no, va a poder, que no sabe adaptarse a estas nuevas tecnologías? Si van a crear una división digital que se traduce en una división económica y social. Esto también es, es, es un problema importante eh, para, para el Parlamento. La seguridad y la ciberseguridad también muy importante, eh, la verdad es que si digo que todo es muy importante, parece que al final, <risa> eh, pero es que lo es, es que lo es, la ciberseguridad es, es uno de los otros grandes temas eh, que para, la, el parlamento que, para la comisión que viene y, y qué pasa con el uso malicioso de la inteligencia artificial, claro, aquí todo el mundo diseña, estamos aquí con las ganas de decir vamos a hacer inteligencia artificial positiva, queremos ayudar a la gente, pero no todo el mundo es como nosotros, y hay que tener mecanismos para poder controlar eh, o reaccionar frente a agentes maliciosos que van a querer usar esta tecnología contra nosotros. Eh, los sesgos también es una cuestión que ha salido constantemente, tiene que ver con el tema de ética, y, y entonces ahí se desarrolla ahí el tema de los algoritmos, pero también cómo se enseña y cómo asegurar eh, y, eh, que las decisiones que toma un algoritmo no están eh, eh, tomando prestados ciertos sesgos que pueden tener los datos que le presentan o la persona que lo desarrolla de manera voluntaria o involuntaria. Eh, tenemos también, eh, lo hemos hablado antes, la responsabilidad legal y la legislación, cómo se va a tener que adaptar a esta nueva realidad. Eh, también ahí tampoco siempre se puntualiza la necesidad de ser vigilantes a este tema sin proponer una solución a día de hoy porque es demasiado pronto, simplemente, todavía no hemos visto cuáles son los efectos para poder reaccionar. Pérdida de control, siempre hablamos de salvaguardas sobre la inteligencia artificial para que el ser humano es el que está en control del sistema y no el sistema del ser humano. Esto es muy fácil de utilizar y de saber, y luego hay un tema muy preocupante que es el uso militar de inteligencia artificial. Eh, he visto este fin de semana una noticia que salía que hay un, ya hay un dron, eh, salían unas fotos de un dron autónomo en Rusia eh, un, eh, de guerra. Claro, esto es un tema muy preocupante, muy preocupante, donde la carrera arm armamentística, eh, si utiliza inteligencia artificial, puede conllevar unos efectos terribles que, y no deseables y preocupa mucho también en el seno de la Unión Europea y qué vamos a hacer con los demás socios eh, del mundo para evitar este, estos temas. Bueno, en temas de propuestas para evitar estos riesgos, eh, si lo resumo, en, esto es un poco largo, vamos a ver, lo vamos a resumir en, en dos o tres puntos, la ética es la parte fundamental, queremos una inteligencia, inteligencia artificial que está centrada en el ser humano, la inteligencia artificial eh, no debe ser comprendida para sustituir al ser humano, sino para mejorarlo y complementarlo, una de las cosas que nos han enseñado los expertos cuando estamos realizando este informe es que la inteligencia artificial y los humanos se equivocan en cosas diferentes y esto es muy interesante porque significa que cuando están juntos se pueden contrarrestar las ecuaciones de unos con las ecuaciones de los otros y entonces este sistema para vosotros que vais a implementar esta inteligencia artificial es un mensaje muy importante de poner al ser humano en el centro y que sea un ejercicio especial que viene a ayudar, a ayudar a los objetivos de los seres humanos. Para ello se, quiere hacer una, se propone hacer una agencia a nivel europeo para poder eh, eh, recopilar toda la información, para poder poner, eh, poner en común las soluciones, eh, es, un, es una propuesta que es típica para otro tipo de, de tecnologías, también se ha hecho. Eh, se habla no a este estadio, pero a un estadio más eh, ulterior cuando las eh, inteligencias artificiales tienen un impacto eh, que puede ser potencialmente peligroso para la sociedad de tener un registro de, de, de inteligencias artificiales como el DNI del robot o DNI de la inteligencia artificial para darle una, y darle una cierta entidad legal a, a un, una entidad que está tomando decisiones de manera propia. Eh, evaluar por supuesto, eh, reforzar la, la ética, eh, revisar los reglamentos sobre privacidad para que estén lo más, sean lo más adecuados posibles, aquí vemos, vamos a ver que hay una cierta eh, tensión porque por un lado queremos que haya el máximo, mayor, mayor número de datos disponibles para que la inteligencia artificial se desarrolle de la manera más potente posible pero al mismo tiempo queremos defender la privacidad de, de, los, de los seres humanos, de los ciudadanos y entonces hay que, vamos a ver cómo se hace esto, se está hablando de, de, de la propia tecnología, los propios ingenieros nos van a ayudar para poder anonimizar los datos y que esos datos puedan ser utilizados sin que se exponga la privacidad de las personas. Eh, se está hablando de una nueva directiva relativa a la responsabilidad, responsabilidad de nuevas tecnologías y en concreto de la inteligencia artificial pero también hay otras que podrían tener cierta influencia como internet de las cosas etcétera etcétera pero la inteligencia artificial es muy importante este es un punto que que yo creo que va a ser una de las primeras legislaciones que vamos a ver no lo sé porque hay que ver cuál es la nueva comisión pero en todo caso el parlamento está esperando eh, a una señal fuerte de que espera eh, una iniciativa en este sentido y luego, ciertos principios que son muy importantes. El principio de transparencia, explicabilidad y responsabilidad de los algoritmos. Y no sé si es claro para todo el mundo, lo voy a resumir en dos o tres palabras, pero eh, esto lo sido de una caja negra y no sé qué ha pasado y no sabemos hacer nada, no es una respuesta válida para el Parlamento ni lo será en el futuro para el legislador. Eh, entonces va a haber que haber, eh, poner mecanismos para que la gente pueda ver que se, cómo se ha tomado la decisión, tiene cierta trazabilidad de cómo se ha hecho, o eh, si no se puede hacer, por lo menos, que tenga un derecho a, a apelar esa decisión y a que se le juzgue respecto a criterios que son conocidos y que se pueden discutir que se pueden ser demostrados por qué se toma una decisión de un sentido o en otro. Eh, el Parlamento no ha ido tan lejos como para especificar diferenciar si esto se refiere a todas las decisiones que toma un, una inteligencia artificial, pero yo me imagino que el espíritu es sobre todo para decisiones que afectan a individuos. Y por supuesto, programas de formación y educación para, para poder ayudar a la gente a acompañar el desarrollo de estas tecnologías. El segundo punto importante es ¿cómo vamos a hacer para ser líderes? Pues la primera respuesta es poner dinero. Y es muy simple, es algo que la, el, la, la Comisión lleva haciendo mucho tiempo, pone dinero para ayudar el desarrollo de, eh, adecuado de, de, de, de esas tecnologías. En I+.D., que son los programas Horizonte Europa, y Horizonte, bueno, Horizonte 2020 ya tiene eh, bastantes proyectos de, de inteligencia artificial y eh, Horizonte, Horizonte Europa va a ampliar eh, la cantidad de dinero disponible para ello. Pero también en inversiones. Y son inversiones. Ya estamos hablando más en la parte de implementación y de llegar al mercado. Y ahí es donde el programa InvestEU y el Digital Europe eh, Fund va a ser muy importante para ayudar a las empresas, a las startups, a, a llegar al mercado. Luego hay otro eh, punto muy importante que es la infraestructura. ¿Qué es lo que hace falta que esté, eh, pues, eh, que esté disponible para que la inteligencia artificial aproveche eh, al máximo su capacidad? Pues, lo que hemos aprobado esta legislatura, que es eh, el Código de Telecomunicaciones, que para el desarrollo de, de las redes 5G eh, le parece al Parlamento un punto fundamental porque la conectividad es parte integrante de que la inteligencia artificial pueda funcionar en todas partes, en especial por el coche autónomo, donde la conectividad eh, con tiempos de latencia muy, muy cortos para que pueda reaccionar va a ser fundamental y esto ha creado muchas discusiones sobre, por ejemplo, el tema de la neutralidad de la red, porque no, todas las necesidad, no todos los eh, eh, servicios de la red tienen las mismas necesidades, eh, y esto es un tema que ha sido muy discutido y es muy importante que tengamos una red y una conectividad en todas partes para que Internet artificial para que pueda desarrollarse. El acceso a los datos es fundamental, no hace falta que os lo repita, lo sabéis mejor que yo, y ya lo hemos eh, evocado antes, intentar que sobre todo los datos que se generan por el público sea, sean accesibles, y luego también hay otros elementos como la supercomutación, eh, la nube, donde se intenta impulsar también políticas que deben ayudar, son coayudantes al desarrollo de la inteligencia artificial porque hacen uso de ellos. Eh, política industrial solamente voy a tener un momento. Eh, es fundamental que los eh, servicios públicos empiecen a hacer uso de la inteligencia artificial. De todas las medidas que se toman aquí, esta es la única medida que toca a la demanda todas las otras están más a, a ayudar a la oferta y ayudar a la demanda me parece fundamental, fundamental porque es, lo que, es la señal fuerte para que las empresas invierten. Ah, sí, hay un mercado, puedo, puedo, hay esa posibilidad de ganar este dinero, estos beneficios, porque es lo que hacen las empresas, podemos ayudar entonces ya me pongo en marcha. Entonces los servicios públicos es el punto fundamental porque representan un 40% del, GDP, del Producto Interior Bruto, no se ponen, depende de para qué sector, eh, y encima es la oportunidad para, para el sector público de impulsar qué tipo de inteligencia artificial se va a querer. Y por supuesto el desarrollo de un mercado interior porque sin, es un problema de escala, y esto es eh, recurrente y esto es un clásico de la Unión Europea, un mercado interior para que las nuestras empresas puedan vender en toda, en toda Europa sin ningún tipo de barrera. En cuestión de sectores, el sector de medicina y cuidados eh, a personas con eh, discapacidad o personas con, eh, de edad avanzada son los sectores que más han llamado la atención en el Parlamento y donde se pide eh, hacer más progresos más rápidamente en medicina y en, eh, también, por supuesto, vehículos autónomos y servicios públicos, como he dicho antes. Estos son los sectores donde se, se quiere impulsar para empezar. Por supuesto que otros sectores también se van a desarrollar y son muy importantes y también eh, las cosas se adaptan según, según evoluciona la, la, la industria. Pero esto es la, la visión que hay hoy en día. Y ya casi termino. En gobernanza europea y global, eh, Casi todos los países tienen su propia estrategia nacional, es muy importante ponerlas en común y que pongamos todos eh, la prueba hacia la misma dirección y que nos ayudemos unos países a otros. Eh, muy importante, por ejemplo, en el tema de lo hacéis vosotros en los consorcios, son consorcios internacionales y, y, y eso permite que haya un, un cambio de ideas, pero también que haya una idea común de cómo se va a aplicar, eh, por ejemplo, la ética o las soluciones para que sean eh, al servicio de los ciudadanos. Eh, el tema de normalización también es muy importante, los estándares, eh, se incide mucho también que los que, los que definen los estándares eh, a nivel global ya están poniendo un pie sobre la gobernanza global porque ya están eh, poniendo sus valores en esos estándares. Y eh, simplemente ya para terminar, hablar que es, hay una preocupación sobre cómo se desarrolla la intercambio en China, con un intervencionismo brutal y cero respeto de los derechos humanos, pero también hay cierta preocupación con el sistema americano, donde se tiene la impresión que se, se deja demasiado. Hay una cierta preocupación sobre una posibilidad de, de acumulación de poder por entidades privadas sin control del público. Entonces, para resumir, yo diría que la inteligencia artificial que creemos en Europa es una inteligencia artificial basada en la ética en el respeto a los derechos humanos, el ser humano al centro del diseño de esa inteligencia artificial. Eh, vamos a tener que desarrollar un código civil para la, para la inteligencia artificial y la, y la robótica. Seguir invirtiendo en todo lo que son las infraestructuras y la posibilidad de tener datos disponibles para que se desarrolle de la manera más eh, fuerte eh, posible. Seguir invirtiendo en I+.D. Y, y en inversiones. El sector público como avanzadilla de, del desarrollo de la inteligencia artificial que permite eh, eh, dirigir eh, qué tipo de inteligencia artificial queremos y una coordinación europea e intentar tener una influencia global. Bueno, tenéis aquí mi contacto. Si necesitáis eh, en algún momento contactarme, por comentar o alguna pregunta, podéis hacerlo. Creo que tenemos una sesión de preguntas ahora o después. Si no, cualquier otro día eh, me. Estoy abierto para, para cualquier, eh, cualquier pregunta que tengáis. Muchas gracias.